de vino, una de fermé, un, una de pasta italiana, y le llevo cosas, viste, no es que voy con las manos vacías, o que no le doy nada, ellos lo saben, y cada vez, cada vez fue así, La grasa del pollo no se termina nunca de sacar la mierda. Y hoy estaban diciendo de los precios, y entonces le dice...